Oh, hola, hola, buenos días. Aquí soy Marco Tondo, un día más en la taberna. Y hoy volvemos a Surviving Mars. Vamos a arreglar este desastre que tuvimos la otra vez. Vale, nos vamos a poner a tope con este Doom. Lo vamos a, a rellenar con los colonos y vamos a construir. Y vamos a apañar aquí toda esta construcción que nos dejamos a medias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar un parque de energía para. para estos. O sea, para estos de pequeños depósitos, ya que no podemos conectar directamente la energía por aquí. Vamos a simplemente, simplemente, para este trocito vamos a poner un poquito de energía aquí a funcionar. Vale, vamos a darle al play y vamos a ir a por ello. Vale, un poquito aquí. Vale, el acumulador de energía lo vamos a meter aquí. Vamos a meter otro acumulador de energía ¿Vale? Para que, tengamos, para que tengamos suficiente energía. Y ahora vamos a meter. Vale, vamos a aprovechar todo el ancho. Ahí, dos. Y tres, vale, perfecto. Y además de este, vamos a meter dos turbinas, que yo creo que con estas... Bueno, vamos a meter tres turbinas también para que funcionen las tres turbinas por la noche. Vale, perfecto. Y así tenemos un pequeño espacio por si queremos sacar más cable y demás. La pregunta es, ¿tenemos drones? Sí, aquí hay cuatro drones, pero van muy a la marcha. Vale, vamos a arrimar esto un poquito más para acá. que A ver si nos pueden venir aquí a la granja hidropónica, por favor y gracias. Vale, ya han construido Están construyendo el, el, los edificios Perfecto, perfecto, perfecto Esto nos viene genial El transporte... Uy, ¿por qué? Oye Vale, tráeme piedras aquí y ya está Claro, que como tiene que ser Vosotros Bueno, tú en concreto No es que no hay más piedras que transportar no, con eso estamos bien. Es que así hacemos trabajar esto. Vale, con eso ya tenemos esto. Ahora hay que solucionar, por favor, el tema de la comida. Yo creo que va a ser súper importante para nosotros. Vale, acabar de construir esto. Perfecto. Hemos traído agua y electricidad hasta aquí. Maravilloso. Vale, vale, vale, vale, vale vamos a traer más, más, más, más, más granjas. Uh, esta nos da más comida. Vale, vamos a hacer aquí, vamos a poner esta de comida. Y vamos a llenar este pequeño trocito de aquí. Vale, y aquí como son dos espacios chiquitos... Son dos espacios chiquitos que no tenemos de. Bueno, para poder utilizar, vamos a poner un pequeño jardín y ya está. Ah, no, es que estas son tres, ¿vale? Estas son tres también. No tenemos. Vale. Vale, rollo así y el otro aquí. Ahí, ya está conectando como en ningún sitio, pero estando. Vale, ¿qué más? Uff, bajo recursos, ¿cuáles? Aquí, ¿por qué? No estamos conectados. ¿Por qué no está conectado? Ah, ah, ah, ah. Insuficiente poder 21 de 15 Wow Buah. Vale, no tenemos potencia suficiente Como para Claro, y estos se han descargado Madre mía, vale Pues vamos a tener que aumentar La producción De electricidad Un montón Vale, vamos a meter por aquí. No, es que eso lo esa zona la tenemos como muy dedicada al agua. Aquí vamos a... Vale, vamos a aprovechar. Uh... Mm, mm, mm, mm. Y ya está. Esto lo pueden hacer. Eh, pues que tenemos que llevar aquí electricidad, eh, mi gente. Vale, bueno, aparte de eso, vamos a poner aquí unas cuantas turbinas más. vale Esta está bien Luego aquí en este otro lado No podemos poner ninguna otra Feo, entonces Esta está bien aquí Vale, y entiendo que estas van a estar conectadas y llegan Uy, boah, wow, pero tenemos aquí unos Como unos pequeños depots Ah, no, vale, que son los de construcción vale Vale, vale, vale Pues eso hay que solucionarlo Hay muy pocos drones trabajando Y eso no mola no me gusta nada. ¡Uy! Porque qué no estás haciendo viajes? Desperdicios de roca de un lado a otro. Venga, vamos, vamos. Desperdicios de roca y me los traes aquí. Venga. ¡Uy! Ah, vale, vale. Digo, casi salimos. Ok, vale. Bueno, esto lo tenemos así. Los drones van y vienen. La verdad es que se tendrían que forzar un poquito más. No les da para trabajar. Pobrecillos. Vale, bueno. Vamos a dejar esto ahí de momento. Y vamos a buscar el otro sitio. Menos 67, tú. Vale, esto más o menos empezamos a tenerlo listo. Hace falta generar muchísimos más recursos aquí. Vale. Aquí tenemos un transporte. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Bajos de recursos... Bueno, bueno, empezamos a producir. Vale. Pues que hay que investigar. Vale. A ver, vamos a gastarnos... Los cobres. Para meter aquí a toda pastilla. La zona de. Vale, claro. Y aquí no gastamos energía ni de milagro. Uy, esto requiere reparación. No llegan. A lo mejor no tenemos material. No. Vale. Podemos levantar Liperion 2. Espérate. Con todo lo que nos hace falta. Vamos a tardar en levantarlo. No se cargan, ¿eh? 2,6 y consumen un montón. Pero un montón, un montón, un montón. ¿Hacia dónde podemos tirar? Porque es que con esto... A ver, ¿cómo, ¿cómo hacemos para nivelar exactamente este terreno? Buf, no, oh, se salen los márgenes. Oi, por quê? Aqui. aqui. Uy, pero no se puede marcar. Uy, uy, uy, uy. Todo va un poquito pocho, mi gente. A ver. No research. Research eh, eh, eh, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ok, vamos a investigar entonces. Nos ponemos en situación. ¿Qué necesitamos? Ahora mismo producir energía a mansalva. Oh, vale, produce partes de máquina a partir de metales. Esto nos viene de lujo, lo necesitamos, sí. Además, ¿qué queremos? Agua, agua... Componentes electrónicos de metales raros No, aún no Aún no Es que esto es investigación, ¿eh? Ojo, este sería maravilloso Lo que pasa es que son 7.000 Es una barbaridad Aquí arriba que tenemos... Oh. Es que esto nos genera electricidad y son solo 2000, ¿eh? A lo mejor nos sale a cuenta investigar esto, cosas más o menos antiguas. Uh. Vale, este como son es solo 2.000 yo creo que lo sacaremos rápido Vale, vamos a dejar esto aquí investigando Uf, Este no está nada mal Vale, vamos a poner este tercero y así nos olvidamos por una temporadita de todo esto Necesitaría traerme un cargo a lo mejor mm. Vale, este no tiene drones. Vale, pues vamos a devolverlo a la tierra y nos traemos un cohete con materiales, drones y demás. Vale, perfecto. Venga. Hacer viajes. Vamos. Uh, una fuga detectada. ¿Dónde? Dios... Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. A salvo. Nos tenemos que poner a salvo. Vale, el explorer está aquí porque no tenemos literalmente nada. Vale, que, que sacar. Como lo tiene? Que... Uh, hablando de. Venga, a por la anomalía. Eso es, así me gusta. Vale, bueno exceptuando esto no ha sido mala zona aquí uy, perdón, perdón, que le hemos puesto pausa venga, vamos para allá además aquí ya tenemos zona bastante buena para meter pues eso, mucho, mucha extracción de agua mucho hacer los campos de energía por aquí abajo, creo que tenemos bastante más margen de juego que, que en aquella zona pero bueno, poquito a poquito partes de máquina nos faltan, Y el transporte Cárgame desechos de piedra y descárgamelos allí uh, no va No lo sé, es raro, me parece raro Vale, a ver ¿Por qué no podemos levantar este terreno? O sea, tiene que ser plano ya de por sí para que lo hundamos. Y no podemos levantar terreno, ¿en serio? Ahí, esto es plantar tierra y ya está en terreno llano. ¿Para qué? No lo sé. Entiendo que a lo mejor en un futuro tendrá un uso, pero. Mixed Sands, Mixed Rocks, Mountains. Eh, vamos a probar esto. Oh, la anomalía, a ver qué ha pasado. The Arce Explorer investigating the anomaly accidentally released a pocket of high pressure gas. Uh, demonios de. ¿Demonios de...? ¿Qué me estás contando? De... ¿What? ¿Demonios de polvo se van a formar en la zona de la anomalía. Entiendo que son las tormentas Pero demonios de polvo, literalmente me parece un poco raro Vale, por aquí si no me equivoco tenemos un transporte Bien, vale, pues ven a cargar Aquí lo que sea y tráemelo Aquí Vale Ahí está bien Ahora, el que está en la tierra Ah, nos traemos este Es que quitarnos este encima Está feo porque no tenemos eh... Comandos de drones Así que ya los podemos plantar tú. Ya los podemos plantar Los podemos plantar tú. Vale Aquí. Aquí está perfecto. Llegamos a toda el área. Es que aquí a lo mejor tenemos el problema de que ya hay poco espacio y... No, pero esto ya está organizado. Vale, le plantamos el cable aquí. ¿Dónde está? Le plantamos el cable aquí y apañado, cableado. Perfecto. Porque además esto, como lo vamos a mejorar, vamos a tener toda esta zona aquí recogida. Y ya... Uf, vale, vamos a mejorar un montón. Vale, vamos a darle prioridad a esto, señores. 8 de electrónica. Vale, podemos. Pero lo que no entiendo es por qué no tenemos prioridad también con estas cosas. ¿Cómo vamos de comida? Vale, de comida ya vamos produciendo bastante mejor. Hay dos vacantes de trabajo. Earth Six hay un montón Vale, vamos a hacer más Vamos a construir aquí más complejos de Esto de vivienda Yo creo que nos va a hacer falta Porque los apartamentos son un poquito Un poquito F Vale Vale, vale, vamos a dejar aquí este, este pequeño terreno para poder sacar de aquí el túnel y aquí metemos las cosas un poco secundarias. Y ya con eso creo que lo podremos mover bien. Vale, vale, vale, vale. El drone hub está cargando. Perfecto, hemos sacado drones. Vale, pues con el que tiene que venir no vamos a traer drones. Vale, vamos a pasar toda la carga de drones. ¿Dónde están los drones? Vale, los asignamos Puede cargar 100 eh, eh, eh, eh. No, aún no tenemos Vale, vamos a traernos Vamos a traernos el otro cohete Cargo Rocket. Con materiales. Drones no nos hace falta. Oh, no tenemos para cargar. ¿Por qué? Ah, oh, porque no tenemos dinero en la fundación, tú. Vale. Eso está feo. Eso está muy feo. Vale, uuuh, otra anomalía. Vale, pues con, el con el explorador. Vaya, ahora vamos a darle fiesta aquí a estos señores. Vamos a... Claro, es que se nos ha puesto la cosa fea. Vamos a construir aquí un dom. Podemos construir un dom. Uh. Ah, vale, este es el autosuficiente. ¡Dios! ¡Hala! Y te lo construye ya todo tú. Vale. Ok, vamos a construir el básico. Vale, lo Exacto. lo construimos aquí en medio. Me parece correcto. Vale, para construirlo sencillamente y poder cablearlo después. Lo que no sé es si vamos a poder resistir a nivel eléctrico toda la carga que va a suponer. Así que vamos a darnos caña con las. Oh, no, no, no... Vale, menos mal. Vamos a darnos caña con la infraestructura porque si no lo vamos a pasar muy mal. Vale. Vale. Vamos a necesitar acumular muchísimas más. Eh, muchísima más energía. Para poder sacar esto adelante. Sí. Y aparte de esto, ¿qué más vamos a querer? Es que turbinas de estas son necesarias, pero si no tenemos el poder para. Para construir posteriormente el. Me explicaré. ¡Uh! ¡Wow! Vale, o sea, hemos encontrado un meteorito brutal. Vale, que nos da 800 millones de dólares para la función y 3.000 de investigación. Maravilloso. Vale, vale, vale. Eso nos viene de lujo. De lujo, de lujo, de lujo. Vale, y he, uh, hemos explorado un montón. Hola, podemos. Vale, aumenta la capacidad de los drones. Mm, no. Es que necesitamos la habilidad. Necesitamos poder investigar. Bueno, o sea, investigar en el sentido. Necesitamos sacar... Vale, vamos a sacar esto, que al fin y al cabo no tardemos mucho. Pero necesitamos mejorar la extracción de energía rápidamente. Y eso es un problemón. Pero un problemón de los grandes, ¿eh? Sí, Porque además no te, es que literal no tenemos nada Vale, ok Vamos a investigar esta que al fin y al cabo Para, so, para el social No nos viene mal Vale, y le dejamos ahí encolada No debería tardar mucho tampoco Y con esto Uy, agua, ¿hay falta de agua? ¿Dónde? Negativo Oh Hace falta reparar mm, mm, mm, mm. Vale, vale, vale Ahora sí que es necesario Cargo rocket Vale, ahora tenemos dinero Perfecto Vamos a traernos muchas partes de máquina 40 Bien Vale, vamos a traer un poco de electrónico Vale, sí, sí, sí. Y con eso, para adelante. Vale, vale, vale. Launch. Lánzalo. Y cuando llegue, llegó. Pero lo necesitamos. Aparte de eso. Claro, es que esto hay que solventarlo. Este drone hub es enorme. ¿Cómo no tiene gente? Mucho dron aquí. Voy a traerme estos tres para acá. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Hay muchos metales. Vamos a hacer un viaje... metales, sí. Venga, carga. ¡Chu, chu, chu, chu, chu! Carga, se nota un montón la mejora, ¿eh? Pero un montón. Y perfecto. Vale, y me la traes hasta aquí. Vale. Perfecto. ¡Uh! ¿Qué? renegados, o sea, hay peña en serio wow. Wow, wow wow, wow, wow, wow eso es un problema que tengamos renegados Vale, vamos a plantar, o sea, tú imagínate, te vas a vivir la aventura en Marte y te haces fugitivo en la propia colonia, es como, mmm, perdón. Vale, vamos a plantar esto aquí, sí, y aquí en estas dos individuales veremos qué plantamos, porque aquí no cabe nada más, ¿no? No. Ok. Vale. Uy, ah, vale, ahora. 96, 97, 98. No hay support. Dios, ¿por qué? Electricidad. Madre mía. O sea, hay que... Hay un problema de electricidad brutal. Que tenemos que resolver ya. Venga. Aparquen. Tenemos que ser capaces de investigar ese... claro, y se pira en 4 a ah, este está dando su portal doom, vale vale, volvemos de día, esto vuelve a funcionar y se vuelve a dar energía a todo se supone que se debería volver a ah, no, no, no Porque no tenemos suficiente Venga, venga, venga, venga Reparad todo aquello, chicos Vale, vale, vale, hace falta Ok, volvemos a funcionar Me gusta eh... No, tú, aquí Pilla roca y descárgamela aquí Ah, no, no, no Vale, o sea, simplemente está cargando roca. Ok. Ahora cuando esté lleno... Lo llevaremos a descargar aquí. Vale, ya está. Vale. Ya hemos reparado todo aquello. Hemos gastado un montón, un montón, un montón de partes de máquina. Vale. Vamos a coger... Deberíamos tener un transporte por ahí... Vale, ok, vamos a conectar esto Vale, vale, vale, vale, vale me gusta Eh, dónde, te, dónde hay que conectarte, vale Vale, vale, entonces estamos bien ubicados Vale, y el live support con tuberías Vale, ok, y con eso estamos conectados ya, entonces... Vamos a traernos. ¿Tú dónde estás? Vale. Vente para acá. Recógeme. Partes de máquina. Vale, con esas 2,5 me sirven. Nos las llevamos para allá y a funcionar. Pero claro, aquí necesitamos... Bueno. Uh... Y ya tenemos los dos para viajar Madre mía, es que vamos súper rápido A ver Vamos a encolar más Sectores a escanear Perfecto ¿Cómo van las investigaciones? Vale, apuntito de esto Ok Vale, vamos a derivar drones de un lado para otro El Drone Commander en verdad creo que lo podíamos reventar Vale, vamos a enviar este cohete otra vez de nuevo para arriba Ya lo tiene todo, sí, vale, pues sale para casa Y nos vamos a traer... traemos gente a punta pala Que nos hace falta, ya está, hace falta comida, muy importante eso, eh Muy importante eso, que todo funcione correctamente ¿Tres redigados? Ostras Uh, que no trabajen en su En su dom Les resta uh, vale, Eso está feo Les resta moral un poquito Vale uh, Ok eh, Vale, con todo el follón Con todo el follón que tenemos aquí liado eh, uh, vamos a meter la universidad de Marte aquí me gusta, vale, con esto Con esto, tal y como estamos Lo vamos a dejar por aquí, porque ya hemos llegado a nuestro Tiempo más o menos de capítulo Estamos arreglando las cosas Estamos arreglando las cosas, se ve la luz al final del túnel Esta zona ya la tenemos más o menos Ahí a puntito De, de, de estallar Y bueno, van saliendo nuevos problemas Pero porque es normal Pero bueno, ya nos, la tenemos estabilizada de nuevo Y ahora estamos A nada de comenzar a explotar esta de aquí. Que esta será muy importante para los metales extraños. Tanto esta como esta de, de los metales. Etcétera. Este, este don va a tener mucha importancia en nuestro futuro próximo. Así que nada. Eso sí todo por hoy. Es, vamos aquí. Y nos despedimos aquí. Lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos. Tanto aquí como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. ¿Vale?